Carlos de Mesa pedía una reforma al órgano judicial. Y si ese es su pedido, ¿por qué estando vicepresidente o presidente de Bolivia no hizo la reforma a la justicia boliviana? Seguramente se da cuenta que eso requiere mucho tiempo. Y ayer pide ahora reconciliación, pero cambiando jueces, fiscales... Ah, siento, pienso, que quiere hacer un coteo en jueces fiscales. Pero además de eso, cuando plantea reconciliación, está, está pidiendo impunidad para muchos que son responsables del golpe del Estado. Ese resumo. Eh, tarde o temprano tiene que haber reconciliación, pero con la verdad, en, haciendo justicia y con la razón, reconociendo, recono, reconociendo sobre el golpe de Estado. Eso yo digo, mira, mi opinión personal, no solamente para defender la democracia en Bolivia, sino para defender la democracia en toda América Latina.